El color de los momentos de Minecraft, especialmente las series, nos da mucha... nos da bastante nostalgia y de busca Kalmaland, Kalvaland, todos esos capítulos y días nuevos en el que un directo un capítulo. Y es por eso que hago este pequeño zailer. Este noviembre, hasta ahora, mi contenido solía ser en tipo la mayoría del tiempo. Pero también hemos hecho el creado junto con José la serie llamada Zorbilan y la propia serie animada not atacado. Incluso hemos alcanzado los 10 suscriptores y casi multiplicamos esa meta visto en mi canal seguido por el primer capítulo del horno gigante. Zorbilan ha sido la serie más vista de todo mi canal y que son metas que ilusionan bastante. Pero también mi flap ha sido un éxito en mi canal y mi primer video editado de 2020. Mi contenido de ha sido mil vanas de amatrizadores en mi canal y lo que más puedo agradecer para vosotros, gracias por seguir mi camino desde el 2019 hasta este, 2000 este nuevo 2021. Pero, ¿por qué no incluimos su lista? a la lista? Simple, una decisión que mató la serie... Se ha dicho el disco y tuvimos que poner ese video que original como estaba antes. Su ha vuelto.